Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvimos piel con piel, tú encima de mí al revés, la luna iluminando la noche, silueta detallada como un porche, recuerdo como tu falda desabroche, tu cuerpo en la avenida 13, entina de como los peces Eres el once con sé que pido Esto que siento que sí Te pienso al día un par de veces Creo que me hace falta estar contigo Tenerte lejos sé que es mi castigo Un shot para olvidarte Y como un idiota empiezo a recordarte Ya borré tu número para no llamarte Pero no me olvido las ganas de darte, darte yeah Tú te fuiste desde entonces mi cama te extraña casi siempre a las doce Lo que siento por ti crece Dime si recuerdas Tu cuerpo en la avenida 13, En ti nada como los peces Creo que me hace falta estar contigo Eres el once con once que pido Esto que siento crece Te pienso al día un par de veces Creo que me hace falta estar contigo Tenerte lejos sé que es mi castigo y me sube la nota, mami. Si fueras meta en ti, paso minando, mami. Ya estoy puesto para repetirlo, nada en tu tsunami. Te escribo un verso intentando que regreses a mí. Tu cuerpo en la avenida 13. En ti como los peces.